¿Quieres saber por qué estás perdiendo muchísimas ventas para tu negocio? ¿Qué es lo que está fallando cuando las personas te dicen me lo tengo que pensar, lo voy a consultar con mi pareja, pero luego desaparecen, no contestan y parece que se han borrado totalmente del mapa? Si quieres conocer qué es lo que está fallando, quédate porque en este vídeo, que es el módulo número 9 del curso de Marketing y Ventas con Herset, te voy a contar qué es lo que está fallando, qué es lo que está sucediendo y por qué estás perdiendo la mayoría de las ventas para tu negocio. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube y que además actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que comparto cada semana aquí en este canal. Me encantará tenerte dentro de mi comunidad en YouTube. También, si aún no lo has hecho, te recomiendo que vayas a ver los anteriores vídeos de este curso. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita en donde vas a tener todos los vídeos para que sigas paso a paso el curso de marketing y ventas con Herset y aprendas a vender de forma totalmente natural, distinta, estratégica, pero sobre todo con el corazón. Quiero que aprendas a vender de una forma totalmente diferente. Quiero que aprendas a vender con Herset. Dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy en el que te voy a desvelar qué es lo que está fallando y por qué estás perdiendo la mayoría de oportunidades para cerrar más ventas para tu negocio. <risa> Seguro que alguna vez te ha pasado, como te decía anteriormente, no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, que las personas te dicen que se lo van a pensar, que lo van a consultar con su pareja, que lo van a consultar con su socio, que lo van a pensar un poco más o a meditar, lo van a consultar con la almohada, pero luego no se ponen en contacto contigo, no te vuelven a dar una respuesta. Te pasas muchísimo tiempo creando un presupuesto, enviando una propuesta bonita, teniendo una reunión, hablando con una persona por teléfono, eh, yendo incluso a su oficina a tener una, una reunión, pero realmente luego no dan el paso, no se deciden a comprarte y tú no sabes qué es lo que está fallando, qué es lo que estás haciendo mal. Además, de enfocarte en la venta, también tienes que tener algo muy, pero muy presente y es que es muy importante y aquí está la clave, que es hacer un buen seguimiento de todas las acciones de venta que realices. No puedes dejar tus ventas a la mitad dejando que esa persona decida si eh, se lo va a pensar y cuando quiera te dé una respuesta si le das ese tiempo y esa soltura a tus clientes evidentemente lo que va a suceder es que se van a olvidar de ti, cuando no hay una fecha límite en donde yo me tengo que pensar si acepto o no acepto esta propuesta, si quiero o no quiero trabajar con esta persona y puedo pensármelo eternamente, evidentemente lo que sucede es que no tomo acción, no me decido a eh, comenzar a trabajar con esa persona porque no tengo incluso esa sensación de que me voy a perder esa posibilidad, esa oportunidad que voy a perderme el beneficio de comprar ese producto o de comenzar a trabajar a través del servicio que esa persona me está ofreciendo. Por lo tanto el seguimiento es absolutamente clave para poder cerrar más ventas con tu negocio y si no lo estás haciendo, estás perdiendo muchísimas oportunidades de venta para tu empresa. Hacer un buen seguimiento es muy, pero muy importante para tu negocio. ¿Y por qué digo un buen seguimiento? Porque el seguimiento se establece en el mismo contacto con esa persona. Cuando esa persona se, te dice que se lo tiene que pensar, que va a consultarlo con una persona, que va a haber otras opciones y posteriormente te va a dar una respuesta, ahí es el momento de establecer cuándo vamos a volver a hablar y cuándo vamos a realizar ese seguimiento. Tu negocio tiene que tener un plan para realizar ese seguimiento. Esta respuesta, este me lo tengo que pensar, lo voy a consultar, no puede pillarte a ti por sorpresa. Tienes que ya saber qué es lo que vas a decir y cuándo vas a eh, volver a ponerte en contacto acordando en esa misma llamada con esa persona que va a haber un seguimiento para poder eh, hablar acerca de posibles dudas que se le hayan ocurrido a esa persona y que se le hayan presentado durante este periodo de tiempo en el que ha estado reflexionando acerca de tu propuesta. Va a haber un contacto también, por supuesto, para eh, que esa persona te pueda decir si finalmente va a dar el paso o no va a dar eh, el paso, para que te pueda plantear eh, más preguntas, para que podáis aclarar lo que sea necesario para comenzar a trabajar eh, juntos o para que puedas enviarle el producto que quiere adquirir. Hacer un seguimiento es muy importante. De hecho, quiero que sepas que la mayoría de las ventas se cierran a lo largo de distintos eh, contactos. No siempre vendemos en el primer contacto con la persona cuando le llamamos por teléfono y aunque estemos dos horas hablando con ella, eh, siempre se cierra la venta ahí. Esto no siempre... Eh, no siempre sucede, muchas veces tenemos que tener cuatro o cinco contactos para que esa persona se decida y pueda dar el paso, para que vea que realmente nosotros somos la persona adecuada ahora bien, ese seguimiento también tiene que tener un límite, no podemos estar llamando constantemente a esa persona y hoy nos dice mira, eh, todavía no lo he pensado, llámame mañana, mañana la llamamos, no, mira, es que la verdad no he tenido tiempo, me gustaría hablarlo con mi pareja, mañana eh, vuélveme a llamar, al otro día llamamos no, mira, es que no lo he podido hablar se me olvidó eh, llámame la semana que viene la semana que viene no mira es que estoy de viaje eh, llámame mejor dentro de dos semanas a las dos semanas llamamos no mira es que todavía no he vuelto llámame y esto evidentemente como ves se hace eterno tenemos que también nosotros imponer y por supuesto, para ello, es importante que la propuesta que estamos realizando también tenga un límite, en donde yo te voy a llamar X cantidad de veces, pero este es un compromiso de los dos. Mío, porque me interesa eh, trabajar contigo y porque considero que eh, tu proyecto, tu negocio, tu persona aplica para aquello que yo te estoy ofreciendo y creo que eres un buen cliente para esto que yo tengo para, para ofrecerte y quiero trabajar contigo porque sé que puedo solucionar ese problema que tú tienes pero también tuyo en donde si establecemos que vamos a volver a hablar sobre esto tú también te tienes que comprometer conmigo y tienes que darme una respuesta no puedes estar hoy oh, llámame, mañana no sé qué mañana no sé cuánto, no lo he podido pensar vuelve a llamarme, etcétera, etcétera porque esto evidentemente se hace totalmente eterno y ten en cuenta que para ti el tiempo es dinero nuestro tiempo como emprendedores vale nuestro tiempo tiene eh, evidentemente asociada una tarifa que estamos perdiendo de dinero yo tengo definida cuánto vale mi hora de trabajo y tú como emprendedor también tendrías que tener definido cuánto vale tu hora de trabajo por lo tanto ese seguimiento también se está monetizando ese tiempo que yo estoy invirtiendo sean 5, 10, media hora eh, de tiempo también evidentemente forma parte de lo que a mí me está costando adquirir a, ese, a esa persona como cliente entonces este seguimiento no puede ser evidentemente eterno tienes que seguir eh, llamando a esa persona en tanto y en cuanto haya un compromiso por las dos partes y establecer el límite de ese seguimiento. Así que te animo a que definas cómo vas a realizar ese seguimiento dentro de tu negocio, cuáles son las acciones que vas a establecer para poder hacer ese seguimiento, cómo vas a organizar también ese seguimiento, cómo no te vas a olvidar de que tienes que realizar ese seguimiento, cuáles van a ser los procesos que vas a llevar adelante para realizar ese seguimiento y cerrar más ventas no olvides el seguimiento es una parte muy pero muy relevante para generar más ventas para tu negocio y si quieres aprender a hacerlo bien y quieres sobre todo aprender a vender de una forma totalmente distinta natural estratégica con tu personalidad sin dejar de lado tus valores como empresa como persona quieres aprender a vender con ángulos de venta totalmente diferentes y no repetir como un loro lo que otras personas dicen que son discursos totalmente obsoletos y con técnicas de marketing que ya no funcionan y que te impiden conectar con tu cliente te animo a que entres Dentro de mi membresía Ventas con Hearset. Una membresía en la que quiero enseñarte a vender de forma totalmente diferente, de forma natural. Quiero que dejes de parecer un robot con un guión de ventas que lo único que hace es que te sientas totalmente ridículo porque lo que estás diciendo no aplica ni tiene sentido con la conversación que estás teniendo con tu cliente. Quiero que aprendas cuál es el paso a paso del proceso de ventas y que puedas vender de una forma totalmente diferente. Para ello he creado esta membresía especialmente para ti en la que quiero enseñarte cómo puedes vender con Harset y cómo puedes vender de forma totalmente diferente y alcanzar todos los objetivos que tienes con tu negocio. Te espero dentro de mi membresía porque me encantará acompañarte con todo el contenido que vas a tener cada lunes con una nueva clase nueva y con todo el contenido también que tienes dentro del curso Ventas con Herset, un curso en el que te enseño de 0 a 100 cómo vender de forma totalmente diferente. Como si todo esto no fuese... Ya eh, mucho también tenemos una eh, masterclass en directo en la que vas a tener una clase conmigo en la que vas a poder resolver todas tus dudas, plantear todas las preguntas que quieras, en las que vamos a realizar dinámicas para que aprendas a vender. Porque a vender, como ya te he dicho antes, se aprende vendiendo. Así que estas masterclass no van a ser solo teoría, teoría te y teoría para aburrirte, sino que van a ser práctica para que pases a la acción y le pierdas el miedo a las ventas. Te espero Dentro de mi membresía y por supuesto también espero que te suscribas aquí a mi canal de YouTube y que no te pierdas los vídeos que comparto todas las semanas dentro de este canal. Me encantará que formes parte de esta comunidad. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.